Ah, ¿eh? <tose> ¡Qué troll! ¡Qué guapo eso! Aquí sale el bichito, ¿no? ¡Oh, mi querido! ¡Hey! De ru la tubería. ¿no? O sea, la antena, la antena. Tiene que reparar una antena, ¿no? Por lo que se ve el mango. Ahí lo tiene. Al tejado, básicamente. Tenemos que subir al tejado. <coughs> Joder, puta bicho, tío. Qué gracioso. It this time? Hay, un <coughs> hay un monstruo nos está, nos está contando que hay un monstruo en el ascensor que suele vivir en la tubería no por lo que se ve y que estamos en su territorio entonces para subir para allá arriba vamos a tener que enfrentarnos contra él en algún momento. Podemos, vale, o sea, podemos O sea, va como presionando ese monstruo eh, De esa zona, básicamente Los botones de lo que es, ¿no? Eh, literal. ¿Puedo pillarlo ya? Sí, ¿no? No puedo pillarlo todavía, ¿ok? Venga, calcetín sucio Del cum Hijo puta, cabrón eh. Hola, clic o algo Ah, vale, vale, o sea, clic. Vamos a meterle Era para allá, coño Creo que aquí ya no había más nada, creo, eh, creo No obstante, voy a mirar si aquí puedo llegar a pillar algo O sea, rapidinho, ¿no? ¿Puedo? Ah, no, hostia, o era por aquí ¿no? Ah, claro, el otro es el que ¿Qué cojones digo? Vamos a meterle Como siempre, jueguecito Esta puerta me recuerda a Resident Evil, eh por Cualquier ayuda te digo. Nah, todas. Es un juego más intuitivo, ¿no? En plan. Es, es más difícil el. Es más difícil el Final Freddy, campeón, pero me mola. <risa> Putada. ¿Cuántas bolas? Vale. Nos va a explicar cómo ponerle cinta de ciba. Se agradece, campeón, y luego a full. No voy a, no voy a ir por ahí, ¿vale? O sea. Ese bicho ahora mismo parece como secundario En plan, bueno, si por ahí tengo que ir, ¿no? O debo eh, Espera, bueno, voy a intentar ir por la parte del bicho este ¿Se agachaba? Sí, ¿no? No se agachaba Creo que no viene por mí, ¿no? Está de espalda, ¿sabes? Ah, está, está de espalda No voy a gastar esa A lo mejor no hace falta un poquito más adelante, ¿no? Pienso yo Pienso, a lo mejor ¿eh? O sea, literalmente ¿Vale? Eh, voy a entrar aquí primero A ver si hay algo Supongo que habrá luz, ¿no? Fresco por aquí Es el principio del juego Del tirón, una escopetiña. ¿Puedo pillarla? Vale, sí Ok, eh, no tengo cartuchos, ¿no? Por lo que se ve está... O oh, reloaded No tengo, ¿no? Vale F por impression No state server Ah, vale En plan tutorial, ¿no? De cómo coño se juega un poco ahí Vale, inspeccionar nada eh, Inspeccionar nada Inspeccionar... Uh, cinta de puta madre Uy, coño Se me olvida que es cliqueando <risa> Se me olvida Eso sí que son los... ¿Puedes recargar? No, ¿no? O sea, ¿cómo cambio la pistola? Al uno, ¿no? Vale, del tirón Habrá aquí más Oh, ¿eso qué son? Token Bitcoin Wow. Oh. Supongo que servirá para algo Supongo un intercambio algo, o algo O para guardar O cualquier oh, cosa Ajá. Tiene todo el rollo, ¿no? Parece un poco... Ya me entendéis, ¿no? I don't have the map Parece un poco eh, rollo en eh, fallout Eso es para guardar o recargar vida Pues del tirón, por lo menos, mira que tenemos? Un puñado El inventario que es ahí, ¿no? Supongo al tabulador A ver, sí, ¿no? ¿Dónde está, coño? Ah, aquí ¿Cuántos tenemos? ¿Tres? Bueno, por lo menos Espero que me dé para guardar Aunque sea un poquito más para adelante, ¿no? Eh, no hay nada aquí, creo ¿Seguimos? Pero creo que no tengo ningún cartucho, ¿no? Son, eh, son como los cartuchos de tinta eh, Que habían en la, eh, las dificultades más O eh, sea, de Resident Evil Más antiguas, claro Que son eh, Que sin ellos, ¿no? Se puede guardar Está guay, en verdad ese rollo Es un poquillo retro y me mola Dos cartuchos solos Y como, coño Ah, vale Ok, bueno, nos lo llevamos cargado Veníamos de aquí, ¿no? Va, vamos a meterle Bloque, Vale, estaba bloqueado por el otro lado Ok Bueno, piramos, vamos por el otro lado Dispara letras ¿En serio dispara letras? Me cago en mi vida ¿Sabes cuál es este juego? Yo lo tengo Me ha, me ha parecido gracioso Cuando eh, lo vi en el, en, el, en, el, en el chaval que me recomendó el y-lobo Digo, vamos a jugarlo, ¿sabes? Tenía ganas Pero me hace gracia porque, mira Todo es una mapa, Incluso las rata, ¿sabes? Es, es Barrio Sésamo, sale de puta, ¿eh? Son locos, tío Son bien locos Son muñecos de felpa Para que hay ahora Eh, bro ahí va a salir algo No así de buen rollo, ¿no? Así de buen rollito De hujai Habrá algún sombrero Ah, uh, muelles Que supongo que son Los... Un dibujo furro ahí O sea uh... O sea Ok Ok Vale, como una carta, ¿no? Diciendo que si la acompaña al compañero, ¿no? O sea, en plan... Porque dice que el vecindario se ha vuelto muy peligroso, ¿no? Y que han desaparecido personas. Por lo que se ve que si le espera y si le va a dar... Eh, como ya he visto, bueno, el jefe, ¿no? ¿Saldrá aquí, manín. No, no. Vale, inspeccionar. Eso, tío. Se hacen cosas raras con ese muñeco ahí. ¿Eh? Y esto es... Eh, Pisa eh, de metal, ¿o okay, qué? Me la llevo. ¿Cabe en el inventario, tío? Ahora que caigo, o sea... Sí, ¿no? ¿Puedo doblarla? Move, eh, así... Resident Evil 2 eh, eh, Literalmente, ¿no? Esto es muy gracioso lo que es, Se viene ahora, es muy gracioso El man, ¿no? De la tubería, supongo Esto es Fernando Freddy, casi casi campeón, Ale. Eh, espero que haya cenado rico, gachón, es casi casi eh, Lo he jugado porque me parecía muy eh, así, muy Fernando Freddy Pero con versión eh, marioneta Es algo bastante eh, de, de felpa, ¿no? Bastante de felpilla y, y da un poco de creepypasta Y los bichos son un poco, como ya me entendéis, da miedo, ¿no? Al fin y al cabo yo me partí el culo, eh, my friend Snap with Ah, bueno, ¿no? El pavo. Eh, la ah, ahí sí, sí, un poco extraño, la verdad, campeón. Eh, fan de, o sea, el y luego. Te lo prometo, muy extraño. Eh, o sea, literalmente Jeffrey, Alex, sí, el y logo, Muy, muy raro eso. Ahora sí que me, eh, sí me va a dar miedo el juego. Es un poco. Es raro. Es raro, campeón. El juego es un poco raro. Pero está guay, o sea, no no sé no, no me disgusta, ni mucho menos. Eh, Esperate un momento. Míralo, para que lo vea, campeón. Ale, mira. Le voy a meter con la escopeta, a ver. Es un juego de risa, es eh, más que de miedo. Sí, es un juego enfocado al Far and Freddy, pero al mismo tiempo, pues sí, eh, imita ese, me mola el rollo que tiene creepy, ¿no? En plan, tengo problemas con la marionetas me da, eh, me da cosa. En serio, mi primo, mi primo campeón, tenía miedo a los mismos, para que tú veas Ale. Te lo juro, eh. Te lo juro, a los mismos. Cada vez que estábamos en una feria o algo, madre mía, tío. Corría y es la hostia. Sí, a ver, tiene un rollo así muy creepypasta, es lo que me hace gracia, ¿no? Realmente. Me hace mucha gracia Hermano, son... ah, es que he tira esa mierda Pero no te preocupes, campeón Ale. Son marionetas de mierda En plan... Sabes que la... le... le vas pegando con letras Como ha dicho Jeffrey Para que tú veas En plan un rollo muy soft, ¿no? ¿Podré irme por aquí, Ray? ¿Eh, ¿De una? ¿Eh? ¿Sí? ¿De puta madre? Entonces este es tu juego eh, Para quitarte esa fobia Nah, aquí le, le partimos la cara a putillazo ¿Cuántas de estas tengo, tío? Dos ¿Podemos meterle, gente? Mal rollo, el epi... Este es el epi, ¿no? ¡Pam! ¿Tú qué eres, Epi-Blac? Este es Epi, ¿sabes? Todo sí. drogado, río puta old, Se ha fumado... ¡Ah! puta, ¿no? Se ha fumado un terrible maquillel El Epi y el Blas están cambiados, gente ¿Qué cambiados están el Epi y el Blas, gente? I, I don't have the map la madre que me parió Concha su madre Un poco creepy esos dos bichos ahí Vamos a meterla A ver qué cojones hay aquí De una No sé Es un demo No sé cuánto tiempo tiene Tampoco campeones Pero lo quería probar Por no sé Por el simple hecho De que parece que está gracioso el juego y tal ¿No? Mecanismo ¿No? Elmo sabe dónde vive Concha tu madre Literalmente campeón Jeffrey es el meme del Street loop Vale Te dice O sea ¿Qué cojones de símbolo es? O sea Inspeccional lo No sé es un puzzle, ¿no? Pues digo, mira los ratones, están guatones en ese, en, en, en ese juego. Es tan gracioso. Vale, X, eh, doble X. O sea, aquí sería, o sea, 6, ¿no? Vale, pues ya estaría el mecanismo, más o menos, a ver. O sea, esto irá aquí arriba, ¿no? Supongo. Eh, aquí, ¿no? ¿Puedo poner la placa metálica o algo? O sea, eh, a ver. El plugin set. Ah, vale, que no está conectado. O sea, necesito el conector, ¿no? Para la placa base, ¿no? Esa extraña que he pillado, ¿no? Un puzzle no es difícil, eh, sí, o sea, más o menos. Supongo que le tendré que dar a, a, a esa forma geométrica, campeón y luego hasta cierto punto de que me deje avanzar por ahí, ¿no? Uh. Qué mal rollo, ¿sabes? Y buscar la pista que conecta con esto. Pues eh, le quedo uh, dos razones. Una, eh, esta es esta muy bonita. Con este un eh, me puedo quitar, eh, una fobia. Nada, pero te lo prometo, campeón, te lo juro. O sea, ya, es que el juego sí es de Muppets, espera, eh, eh, ese ruido. Es de mupe, pero es bastante troll. Míralo, ¿sabes? En plan, mira que troll. Es de risa, es como sátira. Es muy sátiro el juego. Por eso me llama la atención. ¿Sabes, gracioso? Hermano, no vea, ¿no? Y yo no vea cómo tiene lo tuyo, ¿no? Le podré pegar. Ah, bueno. Nah, pero es eso, campeón. ¿eh? Es algo normal dentro. ¿qué? Son marionetas furrillas. Míralo como marionetas furra. Literalmente. Pues ahora que lo pienso, eh, no es para tanto. Nah, no, son, son marionetas. O sea, imagínate. yo A mí de pequeño sí que me daba cague, campeón. Bueno, cague. Me daba lo Vale, aquí está, no está la pieza que yo tengo, me falta esta, ¿no? Eh, para activar la mierda esta. Vamos a ver si. Mira, pues ya está, eso es para mí, ¿no? ¿eh? Para mí, compadre. Oh, mira. De puta madre, si lo puedo combinar aquí. Pero, papá, ¿sabes por qué me dan la mierda las manetas? Porque se mueven sola o solo le falta medio cuerpo. Puede ser eso, puede ser. ¿Qué es ese ruido, bro? Hay alguien ahí, hermano. O sabes creo que hay alguien. ¿Qué coño hay ahí? ¿O ¿Escucháis a un, niño, a un niño rata de esos cantar? ¿Cómo recargo, tío? Por el crimen que me daba eh, La serie del... La... Barrio Sésamo, sí Era un muñeco de felpa, campeón Me voy a pasar a pegarle, ¿vale? Hola, ¿qué tal? ¡Ah! <risa> <risa> ha, ha, ha, ha. ¿Ah? ¡No! Vale, ah, vale, vale, vale Espérate, creo que lo tengo A ver ¡Ostia, que no me deja! ¡Ostia, he muerto, gente! He muerto, he muerto, he muerto, he muerto, he muerto Oh, buf, buf um, No le iba a pegar al bicho ese porque no tengo No me joda. y yo me caga con paro en el bicho ese Uf, eh, vale Eh, uf. Vamos a curarnos. curando Y nada, o sea, yo te lo prometo Que él más o menos era el que, Yo qué pesado son, ¿no? Shut the fuck up, bitch Fucking Muppets, tío Joder, no se callan ni a, ni, ni a palo, eh la, la madre que le parió A las fucking Muppets Increíble Vale, tenemos esto, ¿no? O sea, le metemos aquí, ¿no? Supongo que la energía irá, ¿no? Eh, Aquí, coño Vale, he metido la energía, ¿no? Ok Vamos a ver qué puzzle es O sea, ok, sería Vale, me ha dado esto, o sea No tengo ni idea qué es esto Eh, card Vale, pues esto sería para acá, ¿no? O sea, card Buscar, eso se refiere a que esto abrirá otro sitio, ¿no? Hay una puerta a la izquierda eh, de esa máquina Una puerta a la izquierda aquí, ¿no? Claro, pero buscar por lo menos, ya me ha dado, ¿no? Eh, parece Oh, mira, del tirón, tokens ¡Ey! Hostia, espérate, siempre se me olvida Y luego que tengo que darle al clic eh, izquierdo ¿Esto? No Check es lo que, vale, no, no tengo la llave, o sea, me creo con la tarjeta Pero no, entonces esto para una, para una de las puertas Que están, ya me entendéis, cerrada ¿no? Te dice Puzzle safe Station, vale Este es el que vamos a utilizar, cinco tokens? Hostia, vale, guardo Puzzle Safe Station, vale He guardado, ¿no? Se supone, esto es para la vida, ¿no? Pero en no, la vida no me hace falta ahora mismo, ¿no? Oh, más mierdas de esta, de puta madre, ¿no? Move, take, take, take, take os Está pareciendo el juego? un juego indie eh, De miedo, como he dicho en plan, Como he dicho, el logo es, es más de risa que otra cosa Me gusta mal y me ha sorprendido que por lo menos lo conozca también Jeffrey y eh, el y logo, me parece guay Y eh, eh, mira, mira Mira, cuadrado 2, vale O sea, 2-1-6 2-1-6, vale, 2-1-6 2-1-6 del tirón, vale, 2-1-6 Por el tiri, vamos a darle Está fácil, no, no, tenía ahí la chuleta El logo ahí nos lo ha dicho, la puerta eh, izquierda Vale, uy A ver, 1 2 1 1 2 3 4 5 6 presionar no. Más otro ticket. Eh. Already you have a car. ¿Solo para eso? 1 2 Uy, coño. O es en plan, espérate, espérate. Gracias, campeón, por eso, Vitardo te explico el puzzle. Con las máquinas de los relojes de atrás Tienes uh -huh. que poner el número que te dan El círculo es más 6 El triángulo es menos 1 Y el cuadrado más 2 Como tienes la chuletilla, que ¿no? Cuadren. Por ejemplo, para el primero sería cuadrado Más cuadrado más triangulo Para que usean 2 más 2, 1 Y tengas el primero y así sucesivamente con todo Vale, o sea, 1, 2 Click, 1 eh, Clip, 1, 1 uno, uno, 1 uno, uno Clic Pero ¿Qué me tengo que tirar esa carta o algo? No, no A ver Vamos a ver si puedo esperar un momento Voy a intentar moverlo En plan de rollo Joder Uy, no, aquí No, coño Move eh, Rotate A click O sea, voy a ordenar esto un momento Para ver si me cago otro ticket De esos de mierda eh, Move aquí Coño, no lo veía ¿Los toques los puedo mover? Sí, ¿no? A juntar, vale De puta madre Eso no lo puedo juntar, supongo no Move eh, aquí y este eh, tumbado, sería aquí arriba, ¿no? En plan, así. Y este iría aquí. Eso iría aquí. Tendría más espacio. Pa parece que no hay espacio, pero sí que hay espacio, en verdad. Porque, por lo menos. ¿Sabes? Tengo un, pa un par de huecos. Con la Puscar que tienes, pon la, la máquina de los relojes. Ah, de detrás. A la que te han dado eh, en esa máquina ahora. Eh, no puedes pillar y pones cuatro cuadrados. O sea, Sí, como la chuleta de aquí, campeón. Y luego, que te lo dice, o sea, dos, uno, seis. Entonces, aquí los relojes. La, o sea, ¿vale? Y pets... Eh. Bueno, no espérate. O sea, vale, le doy... Ok, se lo come, ¿no? Ok, este funciona, ¿no? de, de primera. Ahora tengo que hacerlo tres veces, ¿no? lo que veo... O, ¿O qué? A ver... No, no, eso no voy a inspeccionarlo. Vale, voy a hacerlo otra vez. Sería 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, tengo ya uno a buscar... Bueno, ¿me va a dar otro? No. Eh, yo eh, lo que has puesto es... Eh... Lo entiendo menos que... Eh, al chino que... No, al papá no entiendo. Que ha hecho nada, pero es un puzzle, campeón. Es un puzzlecillo. No, ya está. Ahora eh, los otros dos. Ah, pero... Ah, vale, con la misma puedo hacer eso. Ah, ok, voy. O sea, una me sirve para todo, ¿vale? Del tirón. ¿Qué tal, campeón? Kali Sensei ¿Cómo estáis la tarde, cachón? Estamos jugando ya El, el, el My eh, Friendly eh, Neighborhood eh, Que, bueno Es un juego bastante troll similar, ¿no? A lo que es el Final Freddy, Pero con Muppets Que da un poco de cringe Y tiene un creepypasta ahí Bastante gracioso, ¿no? Slot eh, Vale, le tengo que dar ¿Cómo ha buena? Grande esa Kali Sensei Ese, Ale Vale eh, Le doy otra vez, ¿no? 1, 2 1, 1 2 3, 4, 5, 6 Pup Vale, ¿El tirón Pup Lo que tiene que poner eh, Ahí eh, El círculo más cuadrado Más cuadrado Círculo más cuadrado más cuadrado, ¿cómo? O sea, pero en plan, ¿no le tengo que dar a todos los relojes o algo? Había quedado con unos amigos y como a ellos, campeón, ¿cómo te lo has pasado? ¿Qué le dices, sí, Tienes que hacer suma. Pero que paranoia, o sea... No entiendo. Para que me dé 6. Entonces sería 1, 2, 3, 1, 2, o sea, 6. ¿Así? No sé, es raro, no lo no, no, no entiendo. O sea, ese, ese, ese intuyo que tiene que ir para allá, ¿no? O sea, tengo que darle más vueltas. A ver. Si ¿Sí se lo comen. Bastante bien. qué alegría, campeón. Me cago en la leche. Me alegra, Kali Sensei. También es sábado, ¿eh? Tenéis que disfrutar, ¿no? También desconectar un poco de la semana. Puto raro, no sé. Lobo, campeón. O sea, el move eh, de la máquina. ¿tienen tengo idea. No sé. Paranoid... Como que siempre vuelva lo mismo, ¿no? O sea, fuera de coña Gracias, campeón Y luego por eso, Bitardo A ver O sea, que hay 3, 4 con la X, ¿no? Para que lo entiendas mejor El cuadrado, el triángulo y el círculo son números Tienes que hacer operaciones Entonces tienes que sumar de los tres Para que te dé en el segundo 10 y en el tercero 8 En el segundo 10... O sea, en el segundo 10 Y en el tercero 8 eh, Vale, o sea, sería 1, 2, 3, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Así, ¿no? O sea, pillo el ticket, ¿no? O sea, pillo el ticketcito este ¿Por qué no lo viste antes? Eh, sería círculo más cuadrado más cuadrado Que serían... O sea, ok, espera A ver, si funcionamos hace algo que Creo que hay 10 aquí De todo modo lo hago ahora así no, no, ni de coña, o sí No, no, o sí Lol, no, que va, que va, que va Sería eh, cuadrado más cuadrado O sea, eh, sería círculo Círculo, tengo que empezar desde aquí O sea, seis veces círculo y, o sea Uno, dos, uno, dos Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Así Paranoia, no se puzzle <coughs> Perdón Vale, o sea, ya tengo el de 10, se supone, ¿no? ¿No? Paranoia una vez eh, círculo y dos cuadrados, vale Una vez círculo y dos cuadrados Una vez círculo Así, y dos cuadrados, ok En la segunda máquina, voy, a ver Sí, es que es raro de cojones el puzzle, un poco difícil de, de, más o menos, intuir La del medio, a ver Vale, o sea, ha dado a la 10, ok Este tiene que llegar al 3, ¿no? O sea, tiene que sumar 3, o sea, que sería... 1, 2 y 3, ¿no? Ya con esta puedo hacer la primera, ¿no? O sea, creo que pillamos más o menos el mecanismo que me ha dicho el ojo oh, O sea, 3, ¿no? O sea, tengo que darle al 3, ¿no? ¿Se tiene que llegar al 3? 1, 2 y 3 y llega Creo No, no ha llegado, ¿qué coño? Con eso la tercera Ah, con eso la tercera A ver Pero la tercera, a ver cuántas veces O sea, a ver si sale A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Ok A ver, pum, lo piqueo a ver si salen, verdad A ver qué cojones hay detrás de esta puerta Tan creepypasta Puede llegar, tío No llega ni de coña, no En la vida, tío Se queda slop, Pero qué coño No entiendo O sea, que le tengo que dar mil veces O sea, le voy a pegar mil veces Y ya está De una, o sea, un poco Paranoyita, ¿no? Esto Ey, eh, pilla el ticket, tío O sea, aleatoriedad al máximo Qué coño, si son 10 eh, O sea, unos 8 A ver Paranoia, tío Por uno no, A ver, en la primera lo quitaste Sería el primero eh, Cuadrado Más cuadrado Más triángulo Y el tercero sería las tres A ver Sería el primero cuadrado Ok Cuadrado Más cuadrado Más triángulo Que ese sería, ¿no? Ya lo he hecho ese, claro Y el tercero sería las tres pero no entiendo, en plan, ¿cómo es el tercer a las tres? O sea, darle seis veces a cada una, campeón y luego Dale, vale, le doy. Ok. ¿Qué tal, campeón? No fa, buenas tardes. Bueno, este ¿Cómo estamos, gachón? Enorme. ¿Cómo va, por supuesto, este gran sabadillo con flow up? ¿Y qué tal te encuentras? ¿Cómo va también con eh, la recuperación del COVID? Buena, grande ese, Alex. A ver si ahora avanza. Eso puta madre un poco complicado, en cierto modo, el puzzle, ¿no? Es muy abstracto eh, la leche. Se nota que también es un poco indie, pero abstracto. <coughs> Vale eh, No tienes que darle Una vez Una vez cada uno Y pillar la pan Vale No Tienes que darle una vez A cada uno Y coger la pan Carl. Vale Ok Puto juego Es un Final Freddy Pero versión eh, Furro Muppet eh, Que está gracioso Esa es la primera parte Ah pero la primera Ya la he hecho campeón Por eso te digo En plan Esa la tengo Sí, todo perfecto eh, Bastante bien eh, oh, Ahora el tiro, menos mal campeón Y luego Bastante bien eh, Bueno, trayendo nuevo contenido Por supuesto Como el Ghost Ride Tokyo Que es un juego que salió ayer Y me, me está sorprendiendo mucho Un juego triple bastante divertido La verdad eh, Me mola Y eh, también bueno eh, Bueno Siguiendo con el maldito el wow. Speedrun de, de Cat Bastante cheto, ¿no? Realmente Vale, alegro que te haya gustado el Den Ring Espero que ya te hagan los demás juegos también Y puedas llegar a apreciar Por qué me gustan tanto esos juegos y con guía, claro, como la gente normal que juega a los Dark Souls Ahora solo falta la primera, perfecto, ya está eh, Es que me explico con el culo No te preocupes, campeón lo también el puzzle es un poco cero intuitivo No, realmente, en plan No te da mucho margen, ¿no? A equivocarte en cierto modo Guapísima la arma esta Eh, guapísima O sea, la escopeta esa es la polla Voy a coger por aquí solo por... ¿Vendrá por aquí el bicho? pasa pasa igual eh, Nada, pero os entiendo, realmente os entiendo A mí me jodería os entiendo eso A ver, eh, yo también me, me he explicado un poco más bajo de pequeño O sea, en plan, más vago no, más nervioso Que normal, coño, o sea, no es no nada malo, ni mucho menos eh, Intuyo que por aquí no voy Ni de coña, ¿no? O sea, ni de fly que ¿no? Drive, conducir, ni de coña Voy a ir para atrás No me voy a meter por el túnel ese de los enamorados Con una puta barca en la vida, ¿eh? Espérate Voy a ir por el otro lado a ver qué coño es eh, Hacia allí, ¿no? Pero soy muy malo, eh, soy 925 y todavía pierdo contra bosses fáciles. Claro, campeón, porque tú te crees que este juego es algo fácil y que por supuesto le puede llegar a quitar dificultad subiendo niveles, campeón. Normal, eh, que es la primera vez que juego un Dark Souls. No, pre no pretendía que lo entendieras de principio lo que es el juego. Obviamente, el juego se empieza a entender cuando te hace el juego 6 o 7 veces o más. Sí. O más incluso. ¿Cuántos bichos hay aquí? Hermano, el bicho ese es súper creepy, ¿no, manín? Vale, ve ¿Qué coño? No tengo cintillantes, ¿sabes? ¿eh? Pero es eso, ya te irás acostumbrando y sabiendo eh, Cómo se juega realmente al juego eh, literal Que no en un RPG Bueno, en un Dark Souls Obviamente no solo el nivel Sino cómo te distribuye los niveles Como por supuesto aprovechar al máximo exponente El simple hecho de cada build No, realmente eso Pues ya es un poquillo Pues saber jugar A, a lo que son La mecánica de, de Dark Souls Pero bueno, es normal Yo que sé Yo eh, estoy tardando tanto Porque lo estoy disfrutando Y no estoy jugando fuera de directo Para poder llegar a tener Un gameplay Y una reacción Buena y bonita En directo, ¿no? Bueno, pero eh, Pache eh, bueno, fuertísimo allá muy que lo menos Ya eso lo tengo en gameplay, campeón, básicamente Pero normal o sea, no sé eh, Yo sigo ya unas pautas No, fuck, eh, push Viene para acá ¿Con lo he este? Pero no es eso, ya le entenderás el rollo a los Dark Souls O oh, no, quién sabe, no sé, o sea No todo el mundo que juega Dark Souls puede llegar a entender La esencia del juego en sí Eh, bro O sea, para allá, ¿no? No tengo otra, manín ¿Puedo tirarlo aquí, tío? Para allá, ¿no? No, de allí vengo Mierda, la cagué Madre, me parió Me va a pegar, tío Qué putada, hermano Ese bicho me va a pegar Que sí Uf, menos mal que puedo hacer esto, hermano Seguro que ese bicho me pega Y me mata y... Esto qué es la, la, la muerte, ¿no? Tengo que entrar por aquí, ¿no? Por aquí no entra o sea Pero también igualmente Me gusta que... Eh... Ah, no, por aquí he venido Cada juego que traiga al canal También pues apetezca jugarle lo juguéis, ¿no? En la mayor parte del tiempo Vale, pues para allá para evitar a ese bicho eh, te pega eh, ¿Le tienes que disparar? ¿En serio? ¿Qué paranoia? Pero tengo que venir por aquí, ¿no? Paranoia, tío, las mupes tío ¡Ja de puta, eh! ¡Cabrona, eh! te pasaste de fuego? Está muy difícil, cabrón Nah, campeón, para mí no puede llegar a ser difícil No soy igual que los jugadores promedio campeón, no, fuck Eso es diferente No voy a encontrar dificultad en el del ring, tranquilo Solo disfrute por ver que un juego ha podido llegar a avanzar tanto Que al día de hoy, en el 2022, me puede llegar a sorprender con su cap bueno por, por su capacidad tan de lore, tan bonita que puede llegar a tener no eh, Para mí no es difícil, campeón La mayor parte del tiempo en directo me pasa lo mismo Y sigo pues matando a todos los bosses Y siguiendo la historia de cómo lo aprendo Y cómo me ha enseñado Balta, ¿no? Realmente también Tampoco pretendo que juguéis como yo, obviamente Jugaréis de una manera un poco más Básica, es normal Lo que me hace más gracia es que cuando le metes Un tiro eh, y eh, se va eh, Más lejos de eh, que la cinta de España o sea O eh, Literal campeón de la chica de España, me encanta Pero es eso, Ale, es muy meme Por eso le luego te dijo que no te preocupara porque tiene como Un concepto del juego un poco burlesco ¿No? Para que te hagan mentir, en plan, tiene mal rollo, tiene su rollo totalmente pintoresco, ¿no? el juego vale, está rota la caja de fusibles ¿no? supongo, eh, aquí encajará fusibles ¿no? o algo así eh, esa llave vale, uh, vale piqueamos esto o sea, ya puedo abrir estas mierdas o sea, esa llave o sea esa llave es para todo toda lo que me he dejado atrás, ¿no? Pienso. Pienso. Si es así, flipa. No sé por qué no. Por si no sé por qué me he esperado un Jansker eh, por parte de ese bicho, ¿eh? Vale, voy a ver si es la llave esta. A ver. Un lock, pero. Ah, qué guay. Note. Ah, fusible, de puta madre. Y nota. Eh, me, api... me voy para atrás, o oh, chavales y chavalas. ¿Me voy para atrás a abrir las demás de estas? ¿O oh, no? O sigo hacia adelante Es que pienso que si sigo ya mañana el cumpleaños de mi hermana eh, qué pereza Y eso campeón, ¿por qué? Está guay, ¿no? El simple hecho de que estés presente en el cumpleaños de tu hermana eh, Me mola, ¿eh? me mola eso, coño Es la polla, ¿no? Realmente Me parece guay uh, Bro, eh, vale, voy para atrás y voy abriendo estos fusibles, ¿no? Realmente, un poquillo No sé si guardar, ¿no? Aunque voy bien de real Voy a intentarlo, ¿no? Gracias, campeón, y luego por eso, Bitardo. Y gracias por darle una oportunidad a este juego, me pareció muy gracioso y quería traerlo Ahora hoy. menos este mal. es un poco más fácil, menos más. necesitas encontrar cuatro fusibles que U están en las cajas la ¿no? con llaves. Cada el viene con un papelito que U dónde tiene que ir cada fusible. Sí. Solo tienes que colocarlos como te piden, ya está, no tiene más. Qué bien, pues el tirón voy de una, campeón. Hostia, me cago siempre. Oh. Normal, oh. no es malo, me ha pillado. Voy de una, pero... Vale Hermano, se caza aquí el cabezón ese Lo que me da pereza eh, No es que se cumpla Lo que me da pereza Es que eh, me voy a comer eh, por ahí Ah, entiendo, campeón Pero bueno, en cierto modo No está mal, ¿sabes? No está mal Hostia, el bicho este viene a por mí O oh, puta, ahí Qué cabrón, ¿eh? Y un domingo eh, me da palo A ver, normal también, campeón Hostia, eh, entráis también en Necesidad de tener que descansar Los domingos son muy vagos, ¿no? En ese aspecto Vale, tengo munición de sobra, tío Pero no, hostia Lo voy a tener que disparar, tío Qué puntazo Cómo le pega con letras Como ha dicho Jeffrey, tío No me habéis dado cuenta Te acompaño en el sentimiento Nada, <risa> pero es eso A mí tampoco me ha, Tampoco me hacía mucha gracia Ya comer por ahí fuera Te lo, Os lo prometo, ¿eh? A ver Cuando era pequeño, sí eh, Siempre estaba guay Pero después ya cuando me hice más mayor eh, me, me da unos os sí Sino que yo qué sé A lo mejor hacía más cosas O necesitaba descansar de otra manera Para poder, ¿no? Eh, llegar en este sentido a, a verlo de otra manera Si no estamos jodidos Que un fin de semana también es eso, ¿no? Descansar un poquillo Vamos a meterle A ver, eh, tengo que abrir todas las putas mierdas de estas Pero tengo muchas balas, o sea, me aventaja eh, Venía por aquí, ¿no? Esto es... Ah, no, no, no, no creo que aquí había una de estas, ¿no? O sea, creo que aquí abrí un fusible, ¿no? Creo, sí, ¿no? Ve el tirón Vale, fusible, o sea, ¿se podrán llegar a juntar Todo? A ver Uf, eh, vale más dicho que son campeones y luego cinco, ¿no? Pues vamos a ver cómo cojones Bueno, sí, más gastando balas, ¿no? Supongo, en plan, utilizando balas, sí o sí Move o tiro unas de estas Equipado Move Bueno, no sé Vamos para adelante a todas Guardaré un poquito más adelante Tengo 60 balas Yo creo que no me va a pasar nada malo ¿Sabes? Creo yo Aquí no, no había más nada, ¿no? Del tirón Vámonos a todas Son cuatro del tiro Sí, me, del tirón me, me cabe a la perfección, campeón Y luego si a lo mejor hay algo más Pues intentaré pillarlo Menos mal que he parado aquí Porque pensé Digo, tío Aquí creo que sí que había una, una caja fusible me incomodo un poco que no pueda correr, tío O sea, correr, digo, saltar Eso es un poco rayante Pero en el papelito eh, que cogiste eh, Ese fusible lo dice, por si acaso Ah, sí, pues el tirón Igualmente me creía que eso era para... <risa> tío, puta, el bicho es ese, eh Ese bicho tiene pinta de pegarte un porrazo solo y matarte, eh O sea, en plan, porrazo y te mata, te tira al suelo, lo juro, eh eh, al principio de juego había un fusible aquí, ¿no? O sea, creo O yo me he fumado terrible canelo Sí que había un fusible aquí a la derecha, ¿no? Creo, ¿eh? Creo Casi, ¿no? <ríe> madre mía, el bicho ese que digo Me va a meter un porrazo y me revienta Pero si casi me mata, de puta madre Puedo llegar a trolearlo y, O sea, si estaba en un sitio... A ver, refrescame la memoria Aquí, aquí, aquí, aquí Aquí estaban los bichos había... Hay uno que no está atado, ¿no? Ah, no, están atados los dos, de puta madre Vale, aquí sí que había un fusible, ¿no? Creo Aquí te dice... ¿Fuera de orden, Creo que sí, ¿no? O sea, creo que sí, ¿no? Mi padre viendo el fútbol, ¿sabes? En el cuarto año Me suena que en el cuarto año eh, Hubiese un... Hubiera un de estos, ¿no? Aquí Aquí había, ¿no? Creo Creo ¿No? ¿Me ha, me ha troleado, ¿no? Sí, sí, me troleó el cerebro No estaba aquí, ¿no? ¿Es ¿Dónde? Eh, la paya ¿Dónde la playa? ¿Dónde está la tía? De una... De unísima... Muchas gracias, eh, Draco, por eso me he tardando ¿Qué pasó, Gachón? ¿Cómo está yo? Eh, por supuesto, el sabadillo Donde la piba atrás, ¿no, campeón? O sea, espérate, me he liado, me he hecho la Por aquí, para salir, ¿no? ¿Dónde está la mupe? ¿Dónde está la mupe? Para allá, ¿no? ¿no? Voy las <ríe> ¡Qué Gachón! Gracias, Draco, por eso me he tardando Deja de piarme por las noches <ríe> ¡Qué Gachón! ¿Y cómo te encuentras, Grachón? Que ahora mismo, eh, bueno, eh, ya, ya sabéis Hoy quería probar, ¿no? Es básicamente un jueguecillo nuevo Que descubrí eh, gracias a Harry Lowe, eh, La verdad, eh, bueno, se nota también que La peña de este juego no lo... Todavía no ha salido Pues no lo, no lo ve tanto Pues esto solo es una beta Bueno, una... Sí, una beta, realmente Y se nota, ¿no? En el te pues hemos estado más a full Pero bueno, es decir también Que me apetecía jugarlo y, y meterle bien duro, ¿no? Obviamente está gracioso Como un Final Freddy, Pero con marionetas Y bueno, pues ahí reside La gracia de este juego Y tiene un humor bastante pintoresco Y bueno, también un poquillo picaresco ¿no? Antes de irnos a la esa que la verdad es que no sé cuánto ¿Cuánto será la demo? No me he dado cuenta Pero si el chaval ese se la hace en 45 minutos Yo creo que la lía, ¿no? Miradlo, miradlo, concha su madre que es, mira ¡Cállate, perra! Me encanta, tío Vale, eh, Por aquí no voy a poder entrar, ¿no? Vale pues Vamos a buscar, nos falta una, ¿no? Nos falta uno Uy. Sí, nos falta una Más para atrás, ¿no? Más para atrás, ahí entré antes, no, no, por aquí no Ah, no, no, no, espérate un momento, o sea, para atrás, ¿no? Para atrás a full, eh, vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Papá, me voy a llorar en mi cuarto, eh, pero voy a hacer que duermo, ok, va, hasta, eh, hasta el lunes ¿Por qué campeón? O sea, ¿vale? ¿Qué te pasa? Pues he jugado con un amigo eh, que lo conozco desde la guardería, esos amigos eh, en... Eh, estás de 5 en Valorant, me lo paso bien Qué alegría, Draco, la verdad yo eh, Por la noche, eh, si me secuestra el Mateo el juan y Felipe, me he hecho un par de partidas normales también Aunque me dejo un poquillo dormir Es de decirlo porque <coughs> ya sabéis que no aguanto Las partidas normales de ningún juego Pero igualmente me lo paso bien y lo que pasa es que es eso Es <coughs> eh, eh, jodido ¿Y qué le habrá pasado a Alex, no? Ese bicho tan furro, tío Es puta, tío, me da miedo, eh verdad, ese perro, eh Creo que aquí estaba, ¿no? O sea, creo Creo Creo que estaba aquí, tío O sea, el último fusible Estaba aquí, pero aquí dentro, ¿no? Creo sí. O no, o sí, no sé, ¿eh? No solo eh, que quiero eh, Cortar las manos eh. O sea, ni ¿no rayé, ¿por qué? O sea, ¿pero qué ha pasado, campeón? Ah, no, ya lo pillé el fusible este, son cuatro, ha dicho Lilo O sea, me falta uno <coughs> No sé dónde coño están Creo que era donde encontrabas eh, al bicho ese Por primera vez donde encontraba al bicho por primero, donde encontraba en las. En el escenario. Más para atrás todavía de los muñecos. O sea, de los dos muñecos anteriores, ¿no? Que tengo tapado aquí. <coughs> ¿Pero qué te pasa? ¿Puedo, eh, te puedo ayudar, me encanta. ¿Dónde está el mapa a la M? ¿A la M? ¿Dónde? Joder, el bicho se da mal rollo, tío. Nada, nada, no pasa nada. Hombre, pero la, la habrá dicho para mí, no nos preocupa, ¿no? Literalmente. Más para atrás, tío. O sea, no. Por ahí, ¿no? Por aquí era, ¿no? Te imaginas estaba una ardilla, de eh, mamada eh, Que no puede subir a un árbol eh, Porque está muy mamada Me encanta Eso era un meme, ¿eh? Cuando yo era pequeño Draco te lo prometo En plan mandar un, un NFT de una ardilla así En plan topetada, ¿sabes? Sacando pecho Por la derecha aquí, ¿no? Ahora, pero que estaba más al principio de, del juego, ¿no? Campeón, casi al principio El y luego, creo Espero que os esté gustando el demo No está mal, la verdad El juego Vete por lo eh, Vete por la puerta donde la de Salir a la derecha Creo que ahí era ahí Bueno, más para acá Ahora me siento mejor que gacho me encanta ¿sale? Aquí, ¿no? Pero para allá, ¿no? No, yo entraba de aquí, ¿no? Claro, no, no, no, no puede ser Yo entraba de aquí, pero no Más para atrás, no entiendo, espérate Piensa, papajito, piensa ¿eh? ¿Dónde cojones estaba el bicho? O sea, al principio, o sea, estaba Aquí, a Ray, Ray, ¿no? Aquí, aquí está, ¿no? Voy, Draco, un eh... No, aquí no era, entonces Qué paranoia por ahí por la derecha, por aquí por la derecha. Por aquí por la derecha. Por aquí por la derecha. Por por la derecha o más para adelante. Le voy a pegar porque lo odio, ¿vale? En plan. Odio el bicho este, tío. Para ahí. Esto parece que era por aquí, ¿no? Creo. State. State está aquí, ¿no? El escenario, ¿no? ¿Es aquí entonces? Sí, ¿no? O sea, de una Creo Está ahí, de ese escenario, ¿no? O sea, tiene que, debe de ser por aquí O sea, si no eh, eh, Habrá que... si sí, es aquí del tirón Menos mal Gracias, campeón Y luego vamos a ver si lo optimizamos Del tirón eh, Arriba en el escenario, ¿no? Puede ser... Sí, ¿no? O aquí había algo para abrir O sea, inspeccionar nada, ¿no? O sea, no. aquí la pieza O sea, aquí no había nada, ¿no? O sea, nada Atrás nada, o sea Espérate A ver a lo mejor está... Eh, o sea, nada más, más entrar, ¿no? Al maldito escenario Puede ser Vale, ¿no? va ah, pues del tiro me piqueo Ni no nada Ah, mira, pues del tiri, Por lo menos, mira Nos llevamos eh, más munición para la pistola esta de... Ya me entendéis, ¿no? A ver si le doy otra vez a la... Vale Viene el bicho a trabajar Si le, ba... si le bajo la luz Hostia, me pasa que aquí había un bicho hijo puta, ¿no? Ah, no Ha desaparecido, menos mal Es Un bicho un poquillo que se multiplicaba, creo, ¿no? O sea, pues yo lo vi en el vídeo un poquillo Y se multiplicaba el hijo puta <ríe> Qué cabrones, tío Me encanta que, lo, que los atrapes con celos que pasa? muy muy de puta Hacen mucho ruido, tío, los putos eh, furrillos Bueno, vamos a darle a ver un poquito más para adelante, supongo Me suele pasar Un <ríe> Supongo más para adelante O sea, tiene que estar aquí entonces, campeón Por cojones, ¿no? En el mapa en el último que desbloqueé Un poquito más para adelante Qué pesado tío, cabrones Menos mal, y ojalá que lo pudiera tirar ¿Dónde está el otro cabrón? Qué mal rollo, tío, da él. ¿eh? Y qué pena que no lo pueda tirar, compadre Qué puta Recarga, cabrón, recarga ¿Cómo recarga, tío? ¿Es raro cómo recarga? Vale, eh... ¿Todo para adelante o por la puerta para allá? Es que no sé, o sea, yo creo... Creo que por aquí, que por aquí sería, ¿no? Vale, me acuerdo Vale, a me campeón si es aquí o no Y rectifico... A ver, tengo 50 balas, no me importa realmente En plan, podría llegar a tres hardear, ¿no? Un poco podría por esa puerta eh, Todo para adelante eh, que, está, eh, que está detrás de esa puerta Aquí detrás O sea, aquí Está aquí, ¿vale? Voy a buscarlo Todo para adelante, aquí O sea, allí, ¿no? Vale La puerta está esta, esta ¿no? Del tirón Que está enfrente de ti Gracias, campeón Y luego, es que ahí te... Ah, aquí está, del tirón Qué máquina Es que, claro O sea, tengo que Que, que no me quite, ¿no? Que no me quite vida Vale, ahora se supone eh, Que podría llegar a hacer el pull -y. el pool se encontraba el puzzle se encontraba en esta zona también, ¿no? Pero atrás mía, ¿no? O sea, estaba al revés ahora. Vale, no voy a hacer ruido, en cierto modo. De allí vengo. Ah, no, allá arriba. No, bueno, espérate, tengo que hacerlo. Mal rollo, tío. Mal rollo, tío, la pava esa. Vale. Desde ahí a la derecha, desde aquí a la derecha. Aquí, ¿no? Claro, donde estaba la piba, ¿no? ¿Qué títulos tienes para encontrar eso? ¿El anuncio del puto por aventura? Oh. Qué boja, eso, en verdad, por aventura Aquí era, ¿no? La caja, la caja fusible, ¿no? ¿Dónde era? ¿There is no power? ¿Aquí no era? Ah, no, por el otro Voy campeón, love, sin problema Y lo siento por los anuncios Sabéis que siempre postubo Madre mía, la que la cazota ¿Eh? ¿Eso lo puedo pillar? Tengo una duda asistencial oh, oh, no puedo subir Ah, concha tu madre bueno, Te voy a tener que pegar, tío No lo quieres saber Eh, putadón Allí, ¿no? De una Vamos a si no hacemos... En verdad es que no sé cuánto tiempo tiene, por supuesto ¿Puedo recargar, tío? me deja Aquí, ¿no, campeón? Y luego... Vale Es que si no voy a tener que gastar ahora la munición también Ah, no, hostia, me he equivocado Ah, vale, sí, sí, sí, sí está bien A la derecha, ¿no? A la izquierda, perdón Hostia, putadón, ¿eh? A ver, pues, la curiosidad es, me mata Qué ha hecho ¿no? Por el otro lado, por el otro lado Vale, voy O sea, por aquí no Por el otro lado, en plan, no allí, ¿no? Sino por atrás mía Vale por el otro lado significa, significa ser allí. O sea, oeste. ¿No? Por allí arriba, ¿no? Era, ¿no? Buah, ya me vio lío puta ellos. Nada más entrar a la izquierda aquí, ¿no? Entonces, claro. ¡Ahí la voy a tener que matar! ¡Ah! ¡No! No, bitch. ¡Qué perro ellos! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Que no tengo vida! Me ha matado, gente, putada, ¿eh? Como. No. ¡y yo me ha matado, tío ¿Por qué potra voy a tener, compadre Dios mío, qué puta potra ellos eh. Es que no quiero No quiero volver a empezar desde atrás ellos eh. O sea, ya me entendéis de puta ellos eh. Que me he hecho la pistola un lío para encontrar esto Y los he tenido que matar 30 veces Ahora tengo menos 50 balas Ah, que viene y todo, ellos eh. perro. Vete ya de aquí anda mayados, Que puta tiene que matarlos otra vez, tío Hijo de la gran Berwicky, eh Vale, llegamos aquí Es menos mal que era aquí Ah, verdad Uf, del tirón, pues mira, voy a guardar me ha un par de tokens en curarme la vida En vez de, ¿sabéis, no? Eh, ya me entendéis Por lo menos yo creo que sí, sería lo suyo Me voy con la vidita curada, ¿no? O sea, de una Vale, healthy, eh, de tirón mm, Vamos a meter el puzzle, ¿no? Como ha dicho el Lobo, eh, el papel que viene con ello Es eh, la combinación, ¿no? Eh, y era, y era, y era, y era, y era, y era ¡Ara, ara, ara, ara! De atrás, ¿no? Vamos a verlo A ver qué coño hay detrás de esta puerta okay. Uy, no, aquí, aquí no era, aquí, aquí Ok, voy a primero ver los papeles eh, Supongo que se encuentran, ¿eh? Un Rotate, Rotate, Fuse mm, Vale, eh, ¿dónde están los, los papelitos, campeón? Y luego... Ah, la F Gracias, campeón Aquí, Server, State State, ¿no? Supongo uh, State, ¿no? Uh, servers eh, Fuse Vale, eh... Pica, ¿no? O sea, pica lo primero eh, Rombo lo segundo Vale, eh, pica y rombo Ok, es <ríe> grande Pica y rombito sería eh, eh, Rombo sería el segundo, bro Aquí el rombo uh, Bueno, lo voy a poner todo No, pica Sería aquí Y yo, cabrón A ver, bueno Pica aquí, ¿no? Aquí pica eh, Rombo iría aquí eh, Pum Pues ya estaría gente ¿eh? Iba a decir Espérate que a lo mejor Es de diferente manera Pero no, por lo que se ve Ya era Qué bien eh, Voy a ver si he abierto estas puertas No obstante No, no pero necesita electricidad Entonces detrás de estas puertas es donde recargo la electricidad ¿O cómo es? Bueno, vamos a abrir aquí Por lo menos sabemos que hemos abierto esta puerta de una, ¿no? O sea, ya me jodería ¡Hostia, qué paranoia, hermano! Mano, qué mal rollo <tose> <tose> Espero que muera ya, tío Menos mal, es que no tengo cinta, tío Adhesiva, ¿sabes? ¡Hostia! De puta madre, compadre Dame esto, dame esto, cabezón eh, No hay más nada para robarle aquí al pibe eh. Que estaba travestiéndote, tra no, yo, puta Con los vestidos de tu madre, ¿no? Qué cabrón, la muñe el muñeco este eh. Vale, seguro que aquí más concha a su madre de esos, tío Seguro, da un poco de cringue. ese El epiblaje ese da un poco de cringe tío Da bastante puto cringe No está mal en el juego, ya sabéis que este juego no es tier, Por eso también estamos pocos, pero bueno eh, Increíble, tenemos esta mierda, ¿eh? De puta madre, ¿eh? eh te ha esa, ¿eh? eh tío, puta, el epiblaje, anda que no uh, Esto seguro que es para algo más de más rollero, ¿eh? Lío puta, ¿eh? No, nah, pero también es para eh, dar a entender que yo, eh, cada vez que me decís, hostia, mira, papá, mira el creador de contenido de este, y eh, si me parece interesante el juego, lo voy a jugar, ¿sabes? Me parece guay, en el sentido de que es diferente a la rola que hay ahora y son juegos indie, la verdad, y, hay que también eh, respetarlo y al mismo tiempo apoyarlo, ¿no? O sea, si lo juego yo, pues puede que cambie un poco la perspectiva de la gente y, bueno, quiera jugarlo, ¿no? A lo mejor en un futuro y que valga, yo que sé, qué sé, que os digo yo, Dos euros por ahí, dos euros 50, y la peña pues se lo compre, y diga, hostia, este juego que el cabrón Papá se jugó, ¿no? sea pues mira, me perdí una parte, voy a jugarlo. Voy a intentar pasar de, ¿vale? Uh -huh. Eres un furro, travesti, digo que, <coughs> perdón. Eh, voy a abrir con la cizalla la parte esa, pero esa parte donde se encontraba. Eso será al principio, ¿no? Ahora vuelve donde encontraste la escopeta. Ah, pero por esa barca. Ah, con esta barca por aquí. O sea, espera, espera. ¿Cómo por la otra puerta? Pl vuelvo donde estaba, donde pillé la escopeta, ¿vale? Que eso es al principio, ¿no? Pero por la, bar la barca me lleva allí, ¿o algo? La barca, vale, voy por la barca Hostia, ¿y esto? Que no lo he visto Eh, nice, eh Vale, voy por la barca Campeón, un momentito Voy a ver Si eso no es un Jansker Eh, vale Nada más que lootear, ¿no? Supongo La barca esa Vale, voy por la barca Campeón de una Creo que no hay más nada más Ah, me lleva Qué lujo, ¿no? O sea, qué lujazo te explica nada, es que es enorme o sea, me flipa mi hermano Draco porque por ejemplo él me recomendó, eh, el campeón del lobo, me recomendó al man este que juega juegos de, de creepy, son juegos creepy basta, de, de, de miedo, ¿Está, está gracioso me explico como, bueno, pero os entiendo, Draco y el lobo a todos, o sea, yo también, me, me, muchas veces era difícil no a la hora de explicarme me tiene un avanzó que, que flipas. por los nervios es normal, es mejoría, jodería ¿Sí, es que ha pasado campeón el Alex, ¿eh? era aquí tremenda hostia me ha dado, eh me ha dado con el pico de la mesa. Fu, yo solo odio, campeón. Cuando te. Bueno, o cuando te pegan el codo y te pegan un calambrazo. Increíble. Pero es caso, ¿eh? Eh. dónde cojones estaba esa puerta ahora? Tócate la polla. <risa> en X-Ray, ¿no? O sea, ¿era en X-Ray o el mapa? Ahora ya sabes dónde pero, pero, era, era, ¿Era en el, el X-Ray? ¿Dónde está el mapa, campeón? El luego, perdón, ¿eh? Hostia, tengo tres balas de puta madre. La copeta es worth it. A la Z, a la X, e, a la V, a la B, a la N. Estaba por la derecha. Estaba por la derecha de rey Vale, pues no tienes mapa del tirón Vale, por la derecha de rey aquí vale al principio, claro, sí, sí, sí ¿Te ríes? ¿De la cuestión que te has dado? ¿Qué cacho este draco? No, hombre eh, Esto estaba inmovilizado, ¿no? Eso era aquí, ¿no? Y aquí, era para acá adentro, ¿no? Eso sea, sí, creo que sí, ¿eh? Creo Si no, ahora me voy para atrás de una mm, me, No sé, ¿eh? A mí no me hace ni puta gracia, cabrón Te duro un huevo Pobrecillo, dale, me cago en la leche por aquí, ¿no? La puerta con. Eh, con los bols cutter. Sí, en plan con el. Con el de hecho, en plan con el candado, ¿no? Eh, realmente. Uh, es lo que. Este, ¿no? Era. De una. Está gracioso, tío, en verdad el juego. No me parece malo ni mucho menos. Un juego indie, tío. Hay que apoyar eso. Eh, eh, entras por la puerta eh, al fondo. Cuando llegas al fondo, gira a la izquierda. sumo es la gente. Eh. O sea, llegó al, al... O sea, aquí, ¿no? O sea, literal, campeón y lo... ¡Ah, es verdad! Sí, aquí, aquí. Tiene razón en este caso, ¿eh? No, si ya... Pobre pobreza Aquí, aquí era. Mal rollo de las más tío. A ver si me hago el demo antes de... ¡Lol! ¿Qué mal rollo? ¡Uy, ¡Coño! Una cinta. Secret. Vale. Sh Shake un lock. ¿Sabéis que le mete metido un tortazo, no, al bicho ese? Es que como recargo, tío. No me deja recargar. Tengo que pegarle tres... Que es el de abajo Hijo de puta No se calla Ni bajo la agua, cabrón. No. Hijo de puta, eh <ríe> Espero que me deje guardar No sé cómo se recarga Es raro Ah, ya me lo he pasado Hostia, pues mira Clavado, campeón y luego De puta madre Media orilla, está bien O sea Está bien Si queréis lo subo a YouTube Me ha parecido guay Ey, der O sea yo, der <ríe> Muchas gracias eh, por jugar este DM, ¿no? Eh, o sea, deseo eh, que tú lo hayas disfrutado, ¿no? Eh, literalmente. Sí, Draco, este juego todavía no ha salido Pero eh, me gustaba, o sea, la, es una demo que ofrece eh, Steam Y cuando salga pues me lo haré también, me parece guay Y daros cuenta, o sea, recordaréis este momento en el cual este juego Cuando salga de forma oficial eh, tenga mucho más tirón Es más que obvio, no estemos siete personas Que antes estábamos en cáncer con 20 30 personas Es más que obvio eh, Pero bueno, también es eso, un juego todavía pues, indie y tal Pero cuando salga así, porque yo creo que a los niños que les gusta el Final Fantasy Aquí se van a ver un poco más cómodo también en, No sé, un mundo un poquillo más... <coughs> Dinámico y bueno, realmente un poquillo lleno de más satírica, ¿no? Eh...